Llegamos a la mitad de la semana y como siempre, como todos los miércoles, tenemos los miércoles de, de Valerza. Esto que nos traen herramientas o a la gente que tiene eh, microemprendimientos o que quiere invertir para saber cómo hacerlo, en este caso, en tiempos de cuarentena. Y hace mucho tiempo que no teníamos acá a alguien de Valerza. Nos visitó una vez, después nos abandonó. Ajá. pero tenemos que decir que cada vez que viene siempre trae sí. alguna sorpresa mirá, ¿eh? mirá, <risa> mirá cabelito, qué lindo. anotadores ¿eh? que nos vienen de 10 a nosotros sí, que siempre usamos supuesto. papeles por supuesto, ¿eh? el agradecimiento para la gente de Valersa estamos hoy con el responsable de inversiones de Valersa con Pablo Luro que nos va a comentar cómo invertir o cuál es el asesoramiento que, que están eh, eh, realizando ellos ...en este tiempo de, de pandemia. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por venir. ¿Cómo andas? Buen día, Nancy. Nico, ¿cómo, ¿cómo está toda la gente? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo después de, de cuánto que no venían? Y hace cinco meses, Ajá. más o menos. Claro. Oye, antes que nada, igual les quería agradecer a ustedes... ...de parte de toda la familia de Valerza. Uh -huh. La realidad es por ahí, la gente no sabe. Yo hace tres años que estoy en Jujuy... ...mi novia es de Libertador. Me vine a vivir por amor a Jujuy... ...y no tenía la magnitud ni la trascendencia del canal... ...de la llegada que tenía. Uh -huh. La última vez que vine acá hace cinco meses... Hasta hoy es una enormidad las consultas que nos llegan a través de redes sociales de gente de todas partes del país que nos ven en Canal 7. Miramos. Y qué uh -huh. importante ¿no? en estos momentos en que la gente ve un segmento de educación financiera. Uh -huh. Mucha gente que nos veía o lo ve a Diego todas las semanas, uh -huh. hoy esa gente que es inversora en Valerza o no, sabe cómo manejarse en este momento de pandemia. Claro. claro. Eh, Pablo, ¿y, ¿y qué es lo que por ahí la gente hoy...? A ver, eh, Diego Zuliani viene hablando un poco de... Habló del dólar, habló de... De las nuevas de, medidas. De las nuevas medidas. Habló, habló de muchas cosas. Pero la gente que hoy, por ahí, tiene la suerte de tener eh, algún dinero extra para invertir. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el asesoramiento? Es, ¿Es un buen tiempo? Porque a veces nos quedamos en que no, mejor no, por las dudas. Claro, por las dudas eh, eh, guardemos la plata. No hagamos eh, una inversión porque no sabemos qué puede llegar a pasar. Claro. Claro. ¿Cuál es el asesoramiento que ustedes le, le brindan a la gente? Yo te pregunto, ¿cuánta gente hoy está en la casa y se está ahorrando, por ejemplo, en nafta, mucho dinero al mes? Sí, eso. Yo, soy, yo soy uno. <risas> por eso, ¿cuánta gente está ahorrando en... Que está... Estaba en la calle, y compraba comida de más y hoy está en la casa. Uh -huh. Hay un montón de casos. Un poco lo que el tema del asesoramiento es fundamental. Yo quiero contar una anécdota de algo que me pasó, de muchas cosas que me pasan estos últimos dos meses en pandemia. Hace tres semanas me llama una inversora y me dice, Pablo, por favor, habla con un amigo porque tiene un problemón. Bueno, ¿qué será un problemón, no? Uh -huh. Esta persona me llama y me comenta que estaba con un problema, lo noté como muy, muy triste, muy acongojado. Me dice, necesito generar una clave de cajeros automáticos para poder renovar mi plazo fijo en Home Banking. Luego, uh -huh. mirá, trato de hablar con él por teléfono. No puedo asesorarlo en ese momento porque no congeniamos bien. espérame 10 minutos, voy para el banco. Llegó al banco, lo llamo porque no lo conocía. Hablo dos minutos con esta persona, lo ayudo y en menos de cinco minutos esta persona se fue. ¿Pero quién se quedó? Me quedé yo. Me quedé 40 minutos ayudando a la gente dentro del banco. La gente lo que hacía es que me veía a mí como si fuera un empleado bancario y me pedía consultas, ayúdame, ayúdame. Y uno en este momento, la verdad, que lo que tiene que hacer es ayudar. Hasta que en un momento yo tenía que volver a la empresa. Claro. Y agarro y le digo a la chica de la entidad bancaria, la recepcionista, le digo, por favor, acércate, dale una mano a la gente, porque está como un poco perdida. A lo que me responde, no, mira en este tiempo de pandemia yo no puedo salir al autoservicio. Yo me quedé blanco, el que me conoce un poco mi carácter, me di vuelta y me fui a Valerza. ¿Qué me pasa? Hace 10 días viene una persona, nosotros como siempre damos un día un horario para que puedan venir a vernos. más ahora con la aglomeración, aglomerar gente, tiene sí. que ser muy estricto. Viene una chica de 35 años que me quiere ver. Le digo, bueno, que hace la pasar a ver cuál es la consulta. Me dice que viene referida por alguien que tuvo una buena experiencia en Malersa, me pongo a hablar, hace la transferencia, hacemos la inversión, lo resumo ahí. Y en un momento esta persona me dice, ¿viste que yo te dejé un cotitular? Un nombre y apellido, es mi padre. Y digo, está bien, esa es la persona que vos hace tres semanas ayudaste en el cajero. Ajá. Y mi viejo me dijo que si vos sin conocerlo lo pudiste ir a ayudar, ¿cómo él no va a confiar en vos y va a venir a la empresa donde vos trabajás? Perdón si me emociono un poco, pero esas son cosas que están pasando hoy. Yo creo que la pandemia, quiero ser muy sincero, va a tener grandes ganadores y grandes perdedores. Ajá. La gente sí. cuando salga de todo esto con una lupa va a ver quiénes son los grandes ganadores que son los medios de comunicación, que están informando de la primera hora, la salud, los enfermeros, los médicos, los cajeros de supermercado, la policía, el ejército, la gendarmería, y los grandes perdedores, humanamente, que son otra vez los mismos. Las entidades bancarias, uh -huh. las personas que cuando más tenían que tener sensibilidad, tacto, lo perdieron. Recuerden que estamos en el único país donde las entidades bancarias cerraron sí. durante uh -huh. tres semanas o quince días, no recuerdo bien, ...con todo este fantasma del que la gente tiene en el 2001... ...es en el momento que más tenés que estar con las personas. Un poco para resumirte, hay una frase de Dalai Lama que dice que... ...el objetivo de la vida de uno es venir para ayudar... ...y si no podés ayudarlo, aunque sea no lo dañes. Claro. Recuerdo Ajá. que cuando hablé con usted hace cinco meses... ...y me decían, ¿cómo hicieron para tener de 8 a 200 inversores... ...y hoy tener 500? Bueno, ahí está la respuesta. Claro, es de escuchar, de asesorar, de, de acompañar. De ayudar, ¿no? de buscar Ajá. siempre la mejor alternativa... Totalmente, yo considero que cuando todo esto pase la gente va a tener una lupa y va a saber quién estuvo con él y quién no. Claro. Uh -huh. Siempre digo los argentinos, somos, nos vamos a acostumbrar, el argentino se reinventa constantemente, el argentino muchas veces pregunta cómo hace para llevar la pandemia de esta forma y la verdad es que el argentino hace 50 años que está con problemas, sea inflacionario, de crisis, las pymes, y la realidad es que siempre salimos adelante, pero hoy más que nunca... Yo les puedo asegurar y a toda la gente que nos está mirando que cuando esto pase, la gente va a saber quién fue el gran ganador y el gran perdedor en sus recursos humanos. No hablo ni financiero ni económico. Claro. Eh, Pablo, eh, bueno recién decías de que ahora tienen 500 inversores que han podido incrementar la cantidad de, de inversores que, que tenían antes de la pandemia y ahora durante la pandemia, gracias a... A esta mano, a esta ayuda, a este hombro que está, que está poniendo Valerza, eh, han podido incrementar sus, eh, sus inversores. Eh, ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que, que hacen la, las personas que quieren invertir o, o, o que tienen algún microemprendimiento? Yo imagino eh, no alcanza el dinero para pagar los sueldos. Eh, digo, ¿cuál, ¿cuáles son las, las preguntas frecuentes por ahí que, que hace la gente? Sí, ahí... Respondo un poco a tu pregunta. Primero, recordemos que esto que estamos atravesando, mucha gente hace dos años que viene con educación uh -huh. financiera sí. y hoy sus uh -huh. intereses mensuales están ayudando a que puedan apalear gastos como el alquiler del local, sí. parte del pago de no sé, de la prepaga, de los empleados. Y las preguntas son las de siempre. Siempre, primero la charla es fundamental, es saber qué está buscando la persona. Recuerden que yo hace cinco meses en un contexto de volatilidad e inestabilidad en local Decía que el dólar era ahorro y el peso y la inversión. Eso ayudó sí. mucho a la cartera en saber que si tenés tus dólares, invertís tus dólares, si tenés tus pesos, hacelos mover para ganar la inflación. Y las preguntas más recurrentes son normales, es conocernos, escuchar mucho a la persona. Siempre digo lo mismo, no es lo mismo que si vos querés invertir en dólares que invertir en pesos, porque vos vivís en pesos. A veces la gente compra dólares atoradamente. Y después uh -huh. los tiene que vender porque la verdad que la vive en pesos, tiene que pagar la factura de luz. Claro. Entonces, uh -huh. en esa charla de 15, 20 minutos, que recuerden que hoy no está más solamente Pablo Luro, está Lara y está Facundo, porque uno sí, al sí. crecer y querer seguir teniendo este servicio, tiene que tener segmentado y atención en, con, exclusiva con el inversor. Yo ya no puedo ma manejar más 500 personas. Por claro. eso somos claro. uh -huh. tres que cada uno atiende a sus inversores. Uh -huh. Está bien, pero un poco sobre el asesoramiento es. Eso. Y después, a unas actitudes que te van llevando a, a las respuestas. Yo, por ejemplo, tengo un inversor que está varado en una parte del mundo y no tiene ningún cajero automático cerca. Tengo que ir a hacer la fila 40 minutos a una entidad de envío de dinero muy conocida uh -huh. y transferirle sus intereses. ¿Es una entidad bancaria lo haría? Claro. ¿Se entiende? Uh -huh. Sí, o sea, sí, sí. En sí, este sí, momento uh -huh. es cuando más tenemos que estar. Y yo creo que por eso el crecimiento de la empresa se basa mucho en esto que yo vengo hace dos años trabajando, en esto que hablamos de que el viejo banco, el asesoramiento, el estar con uno, creo que lo más importante hoy en día, cuando más sensibilidad, más tacto, más tacto y más humano tenemos que ser. Pablo, a veces eh, cuando uno escucha la palabra inversores, eh, nos imaginamos algo grande, ¿no? Algo eh, muy fuerte, una empresa fuerte. Uh -huh. ¿Pero qué pasa con, con una persona común, con una persona que tiene sus, sus pequeños ahorros o una pyme muy chiquita también puede invertir, también puede sí. crecer? Sí, sí, la verdad, hay que estar en el día a día para que se los puedas contar. Siempre digo que la gente tiene que arrancar. Hoy la gente me pregunta cómo hago para tener un sueldo mensual. Tenés que arrancar en algún momento. O sea, con 5, 10, 15, 20. Eso es fundamental. Arrancar. Una vez que arrancas, el proceso dura entre 6 y 12 meses para que puedas ver el ingreso. Y ponerte un objetivo. Mira, yo con esta platita por mes, por lo menos lo que quiero es pagarme el celular todos los meses. Quiero pagarme el alquiler del departamento. Ponerse como objetivos también. Claro, es fundamental. Al principio ponerse un objetivo directamente. Eso sí o sí tienen que entender la gente que tarda un poco el proceso porque depende de lo que uno busque. Pero siempre uh -huh. hay que ponerse un objetivo de hoy viajar ya no, como está la situación, pero sí arrancando con algo básico como pagarte el celular, pagarte la prepaga, pagarte el alquiler. Esa es la charla que tenemos en Valerza los primeros 15-20 minutos. ¿Qué estás buscando? ...qué estás necesitando y cómo te puedo asesorar claro, para con, que... con preguntas claves, digamos. Preguntas claves, uh -huh. tres o cuatro preguntas que son fundamentales. Eh, Pablo, ¿y cómo tiene que hacer la gente para, para contactarse con ustedes? ¿A dónde puede ir? Sabemos que por ahí hoy no están atendiendo al 100% como lo venían haciendo... ...hasta antes de, de la cuarentena. ¿Cómo tiene que hacer la gente para contactarse con ustedes? La gente que nos está mirando ahora, ¿quieren mandar su, su pregunta, su inquietud? Sí. ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, se pueden comunicar a info.valersa.com.ar Hoy, como estamos atravesando esta pandemia, primero piden un turno a través de las redes sociales... Se las comunica con un teléfono y se la deriva con un asesor. Recuerden que Valerza nunca dejó de trabajar, somos una fintech Hoy particularmente estamos haciendo mediodía en la oficina y mediodía día en la tarde. A la gente del interior que no se preocupe, que nos contacte, un asesor charla un ratito. Hoy con la firma digital ya no es necesario que vengan a la oficina. Le enviamos los papeles, se hace la operación, con el mouse la persona firma digitalmente, transfiere y se da de alta la inversión. Bien. y bueno uh -huh. y si quieren pueden seguirme en nuestras redes sociales de valersa en Instagram Facebook Twitter o si no mis redes sociales de arroba luropablo también que me hacen ahí, muchas ta, ahí también eso te, te sí, digo, sí, ahí también que, pueden hacer consultas eh, todas en tu las que red necesiten social sin ningún uh -huh. tipo de costo que eso es fundamental que lo aclaremos bien Pablo la verdad que un gusto volverte a tener aquí por supuesto la semana que viene vamos a tener más información y de ojalá, Valerza ojalá que no pasen cinco meses de nuevo para claro. que venga Pablo ¿eh? bueno. más seguido sabemos que Diego Zuliani por ahí es el que explica y da, da más la cara para ah, pará pero... pará Diego nos debía la canción con ah, el pianito ah con razón no quiso venir en el día de... no quiso ahora aparecer ahora todo tiene sentido algo había detrás de todo ah, algo había detrás de todo que mandaron ah. Pablito eh no eh, gracias por venir, Pablo, en serio. Por favor. Eh, gracias por lo, lo, los obsequios, los regalos. Y nada, ojalá que no pasen cinco meses de nuevo. para Dale. me encantaría ¿sabes? venir. Que 179 está abierto para... Muchas gracias, para me ustedes. siento muy cómodo en la pantalla del Canal 7. Pero bueno, hay mucho trabajo, así que uh -huh. hoy está viniendo Dieguito. Cuando pueda venir más seguido, voy a venir. Gracias, Pablo. Gracias, gracias por venir.